Primera vez en el nether. Dice mala faca, ¿no? O sea, yo escucho mala faca. Hay gente que dice wiki Juku, Pero yo escucho mala faca. Vale. Eh, estoy mirando.. Mira, es una fortaleza Está increíble. Estaba mirando. A ver si encontraba la fortaleza y ¿sí? mientras picaba. Hay eh, una fortaleza ahí. ¿Cómo, uh, uh, uh, uh. <risas> Qué perfecto el don. Gracias por el. <risas> Gracias por el host. Por el host, por el Es eh, Casi, eh. Casi, casi hace que me caiga un rayo, eh. Prefiero dormir en Nether. Pongamos un anuncio de recompensa por Juan. A ver, si es queréis anuncio. Hay gente que tendrá el ad blocker, eh. Yo sé que tienes al blocker, que me, la persona que me está escuchando. Y... Cabrón. Pero la gente tiene que comer, la gente tiene que comer. No ponga al blocker. A ver, vamos a encontrar aquí cosas. What the fuck, la textura. Hostia, ¿y tú qué eres? Hostia, el es Skeleton. Güey, Skeleton! el ¿Qué me ha dado? La que me ha dado. Pero ¿por qué, me ha dado? ¿Por, qué? ¿por qué me ha dado tan fuerte? Yo quiero explorar porque quiero cofres. Mira, aquí hay cofres. Tres de hierro. Bueno, armadura de hierro. De caballo. Nunca viene mal. Y esto como... Me cago en... Venga, A tu casa. Yo no he pensado, tengo lo que es la... para allá, pero vamos a ir para allá directo Tengo aquí las coordenadas y para allá que vamos Vamos a, ir, vamos a pillar algunas cosas, vamos a hacer la mudanza Hoy es la mudanza y granjas, hoy se viene mudanza y granjas, ¿vale? Pues vámonos Simulo los dos hecho tilixus. Y ya está, ya funciona Vale, que no lo había probado porque dije que se me había borrado y tal y bueno, ya funciona, ya funciona. Pues lo meto aquí. Todos los dos que me han dado ilusión, eh. No han hecho trampa, sino que son los. Vale, vamos a ir de día. Yo los problemas me los como, pero con H. Podríamos ir en caballo. Lo que pasa es que no tengo montura. Tengo. ¡Ah! ¡No ha asustado! Corre, corre. La veo en la aldea. ¿Veo en la aldea? Tiene que estar en la aldea por aquí. Mira, la veo, la veo. Vale, vale, vale, ya estamos en la aldea. Perfecto, perfecto. Vamos a dormir, la primera casa, aquí me meto Déjame dormir, déjame dormir Vale, vale, vale, vale, vale, ya estamos aquí Ya estamos aquí Vale, vale Vale, vale, vale Comida, comida, come Facilito Vale, come, come, come A partir de la semana que viene ¡Oh! ¡No! Gracias, lobo ¡Más asustado! Saludado. Vale, tiramos la ofrenda. Chervia, ¡Oh! A ver qué hace esto. Vale. A ver qué hace esto. Vale. Vale, tenemos todo. Aquí que hay, sigue habiendo cosas, ¿vale? Me pillo esto. Me pillo esto. Vale. Hay cosas que no he podido pillar como eh, madera la verdad vale y esto no me importa la madera se queda y el oro me lo llevo lo que voy a hacer es dejarle y ya está vale hostia esto, esto no está iluminado <risa> podría haber aparecido aquí un creeper fácilmente las coordenadas de la aldea y ya este es el último viaje que hacemos y ya despedido Hostia, un creeper <risa> despediros de esta zona espérate creeper déjame despedirme por favor no me, vas a, no me vas a dejar ni despedirme Maldito creeper, ahora un esqueleto Pero bueno No sabéis ustedes que me tengo que despedir Vale, ahora A ver, esta es la última vez que vais a ver esta zona eh, Decirle adiós Y bueno, volvemos a la aldea Pues esperemos definitivamente Vámonos Puedes saludar a mi novia que está con mi mejor amigo en el otro cuarto aplaudiendo porque estás en directo, creo. Jajaja, ja, ja, es buena idea, podría ser troll, pero ajá, ese día me avisas para verlo desde PC. Un saludo a la novia de Fainor que está con el amigo aplaudiendo mi directo porque me han seguido y tal. Supongo que por las interacciones y tal. Un saludo. Y bueno, ¿cómo se llama? Que no me ha dicho el nombre. Me he pasado, me he pasado, hay que ir para atrás, para atrás, para atrás. Calatrava, traba No, no, si voy, si voy para la aldea. Voy para la aldea, pero. Me he pasado de, de largo. Me pasé de pinche lanza. Me he pasado, tío, me he pasado. Joder, sí que me he pasado. ¡No! Maldita araña. Uf, no me ha dado, no sé, no sé ni cómo. Vale. ¡Ah, creeper! ¡Buena gente! ¡Patito! A... ¡Patata! ¡Patato! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero! No, no, no, no, no, no quiero morir. No quiero morir, no today, no today, no today. No today, no today, no today. Vale, vale, vale. Come, come, come. Recupérate. Recupérate. Vale, antorcha. No hay antorcha, pero esto ilumina, creo. Esto creo que ilumina. Ilumina un poco. Vale. Sí, Mirá, Luna, qué guapa, tío. Me gusta. Por cierto, Maxi, probé tu, probé tu paquete de textura. La verdad es que no me gustó. <ríe> Lo siento, pero es que no, no me gustó. Lo tengo descargado, ¿eh? Vale. Ahora tenemos que ir. Para allá. Sí, para allá. Recto para allá. Recto para allá. Vale, a las 9 te escribo por Discord. Vale. Un saludo a la prima de Fainor que se llama Megus. que ya se fue. ¿Cómo? Megus Tatuba, usted el nombre más largo, ¿no? Megus Megus Tatuba Gina, hostia, el nombre largo. ¿Que, de, de, de, tu, tu apellido Fainor es Gina? ¿Tu apellido Gina? ¿Tu apellido, o sea, ¿Tienes apellido Gina o prima, prima segunda o cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué ponéis, porque ponéis, porque ponéis las manos en la cabeza? ¡Hostia, ¿qué hace mi perro aquí? El que me faltaba, el que decía yo, ¿dónde está el otro? Llevo un rato escuchando un perro, pero no se ha dado cuenta. Primo, eh, un saludo al primo de Pachis. Benito Camelo. ¿Cómo? Benito Camelo. ¿Tu apellido es Camelo? No, tu apellido no es Camelo. Un saludo a Benito Camelo. Eh, bueno, primo de Pachiz, primo... Sí, primo, ¿no? Primo de Pachiz Un saludo Te llevo un rato diciendo que estamos cerca Pero es que me, me estoy volviendo loco Estoy tirando para allá, para acá, para el otro lado eh, eh, Cruzando este, este este me suena Este bosque me suena Es que tengo las coordenadas, es que es más difícil, más fácil Arroba lo Pachizun. Ya deberíamos ver la aldea, la verdad En menos ocho, no, no, no, estaba mirando las coordenadas de la otra zona, no, f, f, estaba mirando, mira, os voy a decir, vale. Tengo aquí las coordenadas, poner aldea y otra zona. La otra zona es donde estábamos antes. Lo está siguiendo: menos 8, menos 953. La otra zona en la aldea está en menos 2, 729, 313. ¿Dónde estamos? Dime, ¿dónde estamos? Es que no hay Mira, ¿dónde estamos? ¿Eh? ¿Dónde estamos? F aldea XD ¿Dónde estamos? O suena esto? o suena, verdad? ¡Qué casualidad que os suene! Esto. ¡Uy! ¡Aquí hay pólvora! ¿De qué? ¿De un creeper? Uy, ¿cuando, cuando ha muerto aquí un creeper. Qué raro, ¿no? Me cago en. Joder, tío. <ríe> ¡Joder! Vale, ya estamos en la aldea, por fin. Por fin Ahora la... Esto aquí Y esto aquí Vale Perfecto Hay algo más que guardar Esto se guarda Vale Vamos. Esta caza se va a quedar fuera del, map... del pueblo Vale, fuera de la muralla Son cazas que bueno No se pueden meter dentro Todo <ríe> A ver ¿Todavía hay aldeanos? Sí, sí. Hay aldeanos. Vamos a meter la iglesia y la campana, o sea, lo que es la zona de ocio, lo metemos dentro. Esta es, la, esta es la plaza del pueblo, ¿vale? La metemos dentro de la muralla, así que se va a quedar por aquí. Ya sé que la muralla esa empieza por aquí, pero vamos a hacer como diagonal. Es que hay un... en esta aldea... Hay un dios, bueno, un ser omnipresente. Pues ¿cuánta, cuántas iglesias ya, sé, ya decía yo, que hay dos iglesias. Hay un ser omnipresente, ¿vale? Que tiene una historia y por eso hay que defender la aldea. Para defender lo que viene... Hacia... Vale, pues la muralla... Lo que voy a hacer pillada aquí para acá. No me dispare. Esta casa se va a quedar dentro, ¿vale? no me voy a acordar que está esta zona aquí. Voy a hacer... muralla. Así que voy a quitar esto de aquí, ¿vale? Esta, esta aquí la quito. Vale, y esto también. Vale. Ah, ¡Maldito, déjame quitar los bloques! ¡Ah! Pone... ¡Eh! ¡Lagazo! Vaya, el lagazo me ha dado. <ríe> me ha asustado el lagazo.